Bueno, para que pongamos en contexto lo que vamos a hacer en este video, por aquí tengo un modelo BIM de un hotel y lo estoy visualizando en Trimble Connect, un entorno común de datos. Una de las ventajas que tiene este CDE es que permite tabular la información del modelo. Por ejemplo, aquí puedo ver todas las tipologías de muros en este proyecto. Pasa que muchos de estos nombres no tienen consistencia, es complicado entender de qué se tratan y eso no es para nada lo ideal teniendo en cuenta que este es un modelo al cual todo el equipo en obra tiene acceso para consultarlo y el nombre es el primer dato que vemos de cualquier elemento. El detalle está en que este problema viene desde la creación de tipologías de muros en Revit, es decir que debemos ir a Revit y renombrar todo esto. La cosa es que son más bien bastantes muros y qué pereza renombrar todo eso. Además, si quiero probar diferentes combinaciones de nombres, voy a tener que renombrar todo una y otra vez. Pero por suerte, para eso está Dynamo y lo vamos a utilizar justo para renombrar nuestras tipologías. Así que vamos a darle. Ok, con el modelo abierto vamos a crear un script en Dynamo desde cero. Pensando en lo que sería el pseudocódigo de esa automatización, lo primero que debemos de tener en cuenta es la categoría de elementos que vamos a renombrar. Para este caso en particular son muros, pero si en tu caso son puertas, ventanas, columnas, lo que sea, pues debes de seleccionar esa categoría aquí. Bien, ahora dentro de la categoría muros quiero renombrar ciertas tipologías, pero para saber esas ciertas tipologías, primero debemos obtener todas las tipologías de muros en el proyecto para después filtrarlas. Hay varias formas de hacer eso realmente, sin embargo voy a utilizar un paquete en Dynamo que se llama Clockwork, que es bastante conocido. Si no sabes obtener esos paquetes, vienes por aquí a buscar paquetes y buscas Clockwork. En mi caso tengo instalado Clockwork for Dynamo 2.x porque tengo la versión 2 de Dynamo. Bueno, en ese paquete hay un nodo que se llama All Family Types of Category, que como el nombre lo dice, son las tipologías de las familias que existen en ese proyecto para una categoría en particular. Y esa categoría en particular, pues son los muros que teníamos por aquí. Y ahí se ven todos los muros que quiero renombrar. Esas son todas las tipologías. Bien, lo que sigue es que no quiero renombrar todas las tipologías de muros que tenga, sino únicamente los muros que tienen una marca de tipo en especial. Si vemos aquí en mi navegador de proyectos, en las tipologías de muros básicos hay muchos que tienen una marca de tipo que empieza con ML. Eso es porque la marca de tipo se utilizó en la documentación del proyecto y quiere decir que es un muro liviano. Yo solamente quiero renombrar esas tipologías de muros livianos, por lo que debo filtrar los datos que obtuve en Dynamo. Para eso primero debemos consultar la marca de tipo de estos muros usando el nodo Get Parameter Value by Name. Y el parámetro que voy a consultar es Type Mark o marca de tipo si tienes Revit en español. Ok, ahí salen todas las marcas de tipo, incluidas algunas que no empiezan por ML. Eso es básicamente porque consultamos la marca de tipo para todas las tipologías de muros. Es decir que primero debemos obtener de estas marcas las que contienen ML y ahí sí filtrar la lista de tipologías. Aquí lo que haremos será evaluar una condición. Hay muchos evaluadores condicionales en Dynamo y el que necesitamos aquí es string.contains que verifica si un texto contiene ciertos caracteres. Los textos en este caso pues son las propias marcas de tipo y vamos a buscar si contienen los caracteres ML. Siempre que utilizamos un evaluador condicional obtenemos un resultado de true o false, o sea, falso o verdadero, indicándonos si la condición evaluada se cumple o no. Por ejemplo, comparando esta lista con la anterior donde teníamos las marcas de tipo, podemos ver que los dos primeros índices de la lista son falsos y eso es porque corresponden a marcas de tipo que no tienen los caracteres ML. Sin embargo, el índice 2 es verdadero porque la marca de tipo correspondiente a ese índice en la otra lista sí contiene los caracteres ML. Ok, en este punto ya solo basta filtrar la lista de tipologías de muros con base en esos valores falsos y verdaderos. Las tipologías que correspondan a un valor verdadero entran a la lista y las que tengan valores falsos pues no las usamos. Ahí es donde podemos utilizar el Filter by Bull Mask que es un nodo muy utilizado aquí en Dynamo. Aquí conectamos la lista de tipologías y además conectamos la lista de valores booleanos que son el resultado del condicional que evaluamos antes. Muy bien, con eso hicimos la mitad del trabajo realmente. Ya tenemos una lista únicamente de las tipologías de muros que queremos renombrar. Este tipo de procedimientos donde filtramos elementos de Revit basándonos en sus propiedades es demasiado común aquí en Dynamo. Y normalmente se hacen de esta forma. Bien, a partir de este punto ya podemos darle like y suscribirnos para que el algoritmo de YouTube nos ayude y así Juan se pueda animar a hacer más videos como este. Ok, en ese punto podemos empezar a formular el nombre que van a tener estas tipologías. Por ejemplo, yo quiero renombrarlas para que se llamen muro seco y el tipo de muro. Si por ejemplo es tipo 1, tipo 2, tipo 3, etcétera, etcétera. Para ese proyecto se usaron como 15 tipologías de muros secos. Increíble. El tema es que para mi caso en particular, resulta que la marca de tipo dice el tipo de muro seco que es. Entonces podríamos utilizar otro filter by Bull Mask y utilizar estas marcas de tipo. Obviamente utilizando los mismos valores booleanos. Eso de ahí puede ser un poco confuso si recién estás iniciando con Dynamo, pero hay una solución alterna y puede ser utilizar otro Get Parameter Value By Name y consultarle al listado de tipologías filtradas cuál es su marca de tipo. El resultado debe ser exactamente igual. Yo lo voy a dejar de esta forma para que sea un poco más claro de aquí en adelante. Muy bien, estas marcas de tipo tienen el tipo de muro, pero hay un prefijo que es ML- que no quiero incluir en el nombre de la tipología, por lo que toca quitar esa parte del texto. Nuevamente, hay varias formas de hacerlo y una de ellas es string.remove, que quita cierta cantidad de caracteres de un texto. Como siempre, el texto son las marcas de tipo y estos otros dos puertos de entrada nos preguntan qué cantidad de caracteres queremos borrar y desde dónde va a empezar a borrar esos caracteres. Entonces, vamos a quitar tres caracteres, que son la M, la L y el guión. ¿Y desde dónde vamos a empezar a borrarlos? Pues desde el comienzo, que aquí lo representamos con el número 0, o sea, el principio del texto ahí está el resultado. Bueno, ya solo falta una cosa, que es ponerle muro seco como prefijo a todos esos tipos. Para eso entonces vamos a poner un code block y a concatenar los textos. El primero va a ser entonces el muro seco y lo vamos a concatenar con un dato variable que lo voy a llamar si conectamos las marcas de tipo en ese dato de entrada que llamamos A, nos queda la siguiente lista, que es justo lo que estábamos buscando. Ya que tenemos el nuevo nombre de la tipología, solo hace falta renombrar. Para eso vamos a utilizar un nodo que se llama element.setName que viene con el paquete de Clockwork que te descargaste al comienzo. Antes de conectar los nodos voy a poner el modo de ejecución del script en manual y también a reducir la ventana para ver los cambios mucho más fácil. Ahora sí podemos conectar el listado de tipologías en el puerto de entrada element y el listado de nombres en el puerto de entrada name. Si miramos el listado de tipologías en el navegador de proyectos y ejecutamos el script, veremos que las tipologías cambian de nombre. Muy bien. En este punto podemos probar algún otro nombre, como en vez de muros seco poner drywall, por ejemplo, y volver a ejecutar. Chivas, ¿Sí Muy genial, súper rápido. Ahora, si te acuerdas de por qué hicimos esto, es porque la información de los modelos BIM no se queda en etapas de diseño, sino que trasciende a etapas posteriores como la construcción. Y en Trimble Connect, que es el CDE que estoy utilizando para este proyecto y del cual todo el mundo está consultando datos, los nombres de los muros no estaban consistentes, por eso lo solucionamos aquí. Si vuelvo a hacer todo el procedimiento de exportar mi archivo y cargarlo al Trimble Connect para ver los nuevos nombres, me voy a encontrar con un listado de este estilo.